Arrea la oveja, Arre las ovejas, hijo, arrea Vamos. ¿Cómo hacen la oveja, Franco? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ah, no! Se fueron. Cuidado ahí. Cuidado ahí, hijo. Eso pincha. Gracias por atravesarte, papá. Ya, caminando, Franco, vamos de las ovejas de nuevo. Vamos de las ovejas, camina, camina, vamos. Anda a buscar las ovejas, apúrate. No, o dicen, ve, los gallos dicen, criqui. Ve, dicen las ovejas. Ven, dicen las ovejas, ven, Franco. Acá, acá, Franco, mira, acá van. Franco, acá van las ovejas, mira. Allá van, allá van, allá van. Corre, corre, corre. Ovejas, ovejas, dile.